Youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy tenemos acá un LG K22 la cual está bloqueado por cuenta de Google entonces gente como primer punto para hacer una forma rápida y fácil lo que vamos a hacer es conectarnos a una red Wi-Fi como siempre gente lo hemos hecho y listo una vez estemos conectados a una red Wi-Fi como ustedes pueden ver vamos a ir a la pantalla de inicio de teléfono acá gente hay que tener un, un chip con contactos ojo es un dato muy importante y lo que vamos a hacer acá dar en llamada de emergencia. Ahora vamos a información de emergencia, gente. Una vez que estamos ahí vamos a dar en el lapicito en la parte de arriba. Listo, ahora damos en agregar contacto. Acá te aparecerá una lista, gente, y si por algo bien no te aparece, gente, y solamente tienes que hacer sacar la bandejita del chip y volver a conectar y dentro de unos segundos te aparecerá esos contactos, gente. Entonces, como podemos ver, Acá lo tenemos, a agregar contacto, tenemos una lista de contactos Vamos a coger cualquier contacto que queramos Y lo vamos a seleccionar ahí Y nos iremos acá Listo gente, acá ya lo tenemos el contacto Vamos a dar mensaje de texto Vamos a ver, a enviar un mensaje de texto Al número Y vamos a enviar Y vamos a enviar gente El, el siguiente link que sería Youtube.com Listo, y lo enviamos youtube.com esperamos un momentito gente que nos aparezca esto damos ahí encima de youtube y listo automáticamente ya nos llevaría a youtube gente entonces acá si es que no nos lleva, no nos lleva al navegador vamos a hacer lo siguiente vamos a dar clic en la personita vamos a configuración about y acá gente vamos a abrir condiciones y políticas de servicio de youtube acá nos manda google chrome aceptamos no gracias no es necesario iniciar sesión gente porque estamos eliminando la cuenta acá vamos al buscador y buscamos la página de los cracksillos de gsmneo ahora vamos a buscar la página de gsmneo acá lo tenemos listo gente abrimos la primera página esperamos que cargue puesto que el internet está un poco lento hay que tener paciencia gente espero su gran like gente y suscripción por los grandes aportes que estoy subiendo para que ustedes puedan disfrutar gratuitamente gente. listo gente, acá ya nos cargó la página de los cracks de GCMN. vamos a ir a este icónico de ajustes le damos ahí, automáticamente el teléfono te va a llevar a ajustes gente listo, acá vamos a hacer lo siguiente gente nos vamos a ubicar acá donde dice entonces nos vamos a ubicar acá en la pantalla en la pantalla de ajustes y vamos a buscar la opción seguridad gente vamos acá en la parte de abajo tenemos una opción que dice fijar pantalla presionamos activamos esta opción gente y lo abrimos listo acá nos va a pedir que pongas un pin yo lo voy a poner un pin o un patrón uno, dos, del 1 al 5 confirmamos el pin listo gente una vez que estamos ahí ya vamos a ir hacia atrás y vamos a reiniciar el dispositivo vamos acá a reiniciar listo vamos a esperar entonces que Nos enciende el teléfono para hacer la configuración que se necesita. gente, ya bueno, pues acá hemos reiniciado el dispositivo. En este caso, vamos a poner el patrón, perdón, el pin que hemos colocado que sería de número 5. Gente, vamos a dar en siguiente y acá vamos a configurar los pasos necesarios que se requiere para que el teléfono arranque. No, entonces vamos a tener paciencia. Le vamos a dar que sí y vamos a esperar, gente, que se actualice esta versioncita a unos par de minutos. Entonces ahí como podemos ver, actualizando el equipo, hay que esperar nada más un momentico. Ojo gente, en muchos casos de frente les va a pedir el PIN, no va a pedir actualizarse. En este caso me está pidiendo actualizarse, que es normal, pero en muchos casos los teléfonos te va a mandar directo a que coloques el PIN y va a funcionar correctamente. Listo amigos, entonces acá vamos a reiniciar y el teléfono se va a reiniciar gente. Entonces vamos a esperar que encienda para probar y continuar con los pasos. En este caso podemos ver que es un Android 10, gente. Listo, amigos. Ahora sí, ya vamos a colocar el pin nuevamente. Entonces, y le damos acá, gente. Ahora esperamos un momento. El teléfono te va a llevar cuando está conectado a internet directamente hacia la configuración, gente. Aquí se nos va a tardar un poquito, gente, pero hay que tener paciencia. Es cuestión, como les digo, de tener paciencia también para poder eliminar en este caso este teléfono. Acá nos pide que está instalando gente ¿ya? y vamos a esperar nada más. Ahí lo tenemos la opción no copiar datos, le damos en no copiar gente y acá vamos a esperar un momento para que nuevamente esto funcione de acuerdo a tu internet, si es que tu internet es rápido funciona rápido, es que es lento va a continuar. Como tú puedes ver es aquí en este punto donde nos va a pedir la cuenta y que vamos a hacer vamos a colocar el PIN entonces que hemos colocado anteriormente y le damos al siguiente y automáticamente gente ya se nos borrará esa cuenta de Google ya que hemos hecho un proceso largo gente y espero que tengan paciencia también que actualicen el teléfono si que les pide actualizar ojo que no me ha ninguno pero en este teléfono si sí me ha servido, He tenido que actualizarlo pero eso por eso que también tenía que tener cargado el dispositivo listo entonces ya acá le vamos a dar el siguiente y eso sería todo vamos a aceptar nada más términos de google Y eso sería toda la configuración que necesita para el LGK 22 gente, para eliminar la cuenta de Google. Está dando los últimos retoques. Entonces espero un gran like y una descripción por el video. Nos vemos en la próxima. Listo, gente, ya nos votó al inicio, entonces ya estaría listo el teléfono. Nos vemos en un próximo video.